Somos la Galería de Madalena y somos una plataforma que realiza exposiciones en la calle donde todo lo que se expone se regala a modo de regalos urbanos. Bueno, el derecho urbano a proteger, pues hemos pensado que serían todos los puntos ciegos que la ley todavía no ha detectado y que no ha sabido acotar o ponerle límites y que nos permiten poder escaparnos. Y como es el caso de nuestra galería, en la que, pues en una galería de arte público, en la calle, en la que todo se regala, con lo cual ya no es ilegal y además como no hace daño a ninguna superficie, pues sigue sin ser ilegal, con lo cual pues eso nos parece que habría que proteger las cosas que se les han escapado. Y en el derecho urbano a conquistar, pues creemos pues que habría que repensar los usos del espacio público que que a día de hoy están sin estipular y, y que hubiera como más creatividad en la forma de usar la, de usar la calle y que no pareciera que están acotados dentro de, de un plan de urbanismo, y que, sino que fuera más bien un, un plan social. Y luego un derecho urbano a abolir pues sería el exceso de publicidad porque... Ya no es tanto que haya publicidad en la calle, sino la manera en la que está, que es como que al final no aporta nada al ciudadano, nada más que compra, ¿no? Entonces, ya que está ahí, pues por lo menos yo que sé, pues, pues piensa un poco a lo mejor cómo lo podemos disfrutar la gente y tal. Y la otra cosa que habría que abolir es que sean los políticos los que decidan cómo se usa el espacio público. Y ya está. Estamos